Ya saben, nos pueden seguir como Afro Legends 3 en Instagram y Afro Legends en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales para que puedan escuchar toda nuestra música y lo que viene. Afro, Afro Legends en la, en la casa. casa. Gente de Orbiter Rock, estamos en Rock, el Parque dos, 2022 y estamos con Afro Legends. De nuestro Pacífico colombiano. Qué gusto tenerlos acá. Es la primera vez que estamos en Roca al Parque. Sí, pues gracias por la invitación primero. Y sí, es la primera vez que estamos en Rock al Parque y emocionadísimo, realmente. Agua, agua, agua, agua. agua. Que estoy caliente y me quemo. Agua, el va para aprender. fue esa experiencia para poder aplicar para todo el proceso bueno nos vamos a meter a rock al parque que es una escena bastante diversa porque ya no es solo rock y metal ¿Cómo hicieron ese proceso y cuando recibieron el mensaje cómo celebraron bueno pues primero agradecemos a, a rock colombia y a amazon que a través de ellos pudimos estar en ese espacio y al momento de recibir la noticia fue como que en serio vamos a rock al parque o sea nos imaginamos un fin de cosas. Primero está el temor, la claro, verdad, o porque es un público diferente, es algo muy diferente a lo que se espera. Sin embargo, el recibimiento fue bastante bonito. Yo todavía estoy emocionada, realmente estoy emocionadísima por todo lo que miré, por el amor que nos dieron. Y aquí estamos emocionados realmente. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar y llevar todo lo legendario, lo ancestral? para que la nueva generación, los jóvenes, escuchen su música, ¿sí? Porque uno pone un video, uno escucha y uno se queda ahí. Yo, por lo menos, soy de los que me quedo ahí. ¿Cómo hacen para trabajar todo eso sin dejarse influenciar de los nuevos ritmos, digámoslo, sino llevar nuestras raíces a la juventud? Bueno, eh, primero, pues, para no dejarse influenciar, pues, somos Robles, que... Gracias a nuestros ancestros, nuestros familiares, nos forjaron en nuestro territorio colombia, eh, pacífico colombiano. Eh, hizo, y Gracias a, la, a las enseñanzas de ellos, tomamos buenas decisiones y es muy difícil convencernos de hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Obviamente, tenemos una estética que viene desde el Pacífico Norte al Pacífico Sur, porque somos Flow, mi amigo, nuestro compañero y compadre es de Buenaventura. Manejamos el afrofuturismo, algo urbano y nuestras creencias desde el pacífico colombiano con nuestros sonidos. Mezclamos todo eso para poder traer esto a escenarios nuevos y, como decimos siempre, traer nuestro pacífico a cada, a cada espacio donde vayamos. Aparte de hacer música, presentaciones, festivales, ¿ustedes tienen algún programa o ¿Incentivan instituciones, fundaciones para que los niños, para que los jóvenes ingresen a la música y se mantengan con la afrocolombianidad? Compartir nuestras, nuestro conocimiento que traemos desde el Pacífico en nuestras letras, que son las vivencias que hemos tenido desde nuestro territorio. Aparte de eso, tenemos un hay un programa de televisión donde somos jurados que se llama Yo Soy Free, que es de freestyle, es de rap. Entonces, lo que queremos mostrar ahí es que, que el rap no es malo, porque, pues, dicen, no, el, el rapero es drogadicto, ladrón. No, eh, en este espacio, yo soy free, nos encontramos con jóvenes que son tranquilamente, están estudiando y son abogados, eh, contadores, eh, médicos, ¿sí? Entonces, eh, en esto lo que hacemos es plasmar y mostrarle al mundo que el rap y el hip-hop, el freestyle, no es solo lo que piensan. La educación la amo a través de las letras, eso es. Desde allí, tanto las letras como la estética, como los videos musicales, allí está plasmado todo. Entonces, si ahí te educas Sí o sí, porque realmente eso es lo que hace. Para todos nosotros, para Orbita Rock es un placer, muchísimas gracias por estar acá. No saben la admiración tan grande de traer nuestras raíces, las raíces negras afrocolombianas a todos estos espacios.